Bueno, pues bienvenidos. Eh, nosotras vamos a contaros un poco los trapos sucios de nuestro día a día entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. ¿vale? Eh, yo soy Paloma, soy diseñadora en Plain Concepts y actualmente responsable de, de UX. Y yo soy Eva, eh, soy UI developer y soy la responsable del equipo de maquetación de Plain Concepts. Vale, pues bueno, nosotras hemos estado, aparte de nuestro día a día, buscando información sobre cuánto se pelean los equipos y más o menos viene a ser este el dato, ¿no? Uno de cada cinco diseñadores piensa que los programadores son frikis y antisociales y la mayoría de los programadores piensan que los diseñadores son unos gafapasta que van de guay, ese que está ahí con los calcetines de palmeras Vale, entonces, ¿cuántos de aquí...? Desarrolladores, la mayoría, ¿no? La mayoría, <risa> lo siento. Y diseñadores. Diseñadores. Hombre, ahí está. ¿eh? Gracias. <risa> Play vale. Eh, bueno, sabéis todos que nuestro día a día es nuestro amor-odio habitual y un poco la idea es contaros cómo intentamos ser amigos. <risa> vale. Eh, lo primero es un poco que lo que más nos diferencia al final es que cada equipo busca algo distinto, aparte de las diferencias que podamos tener personales. Eh, y eso es lo que hace que, que choquemos todo el rato. ¿vale? Entonces, pues bueno, para nosotros en, en diseño eh, lo más importante es la usabilidad, la estética y al final... Pongo felicidad, pero al final lo que me refiero a es que el usuario esté percibiendo que esa aplicación mola, que es chula, ¿no? Que ese efecto wow que decimos, oh, qué diseño tan chulo, aunque no entendamos. Entonces, para nosotros esa es una prioridad. Pero para desarrollo, pues tenemos otras, otras prioridades, ¿no? Entonces, eh, por nuestra parte, nos interesa que la aplicación tenga un buen rendimiento, que el código sea entendible por todos nuestros compañeros, que sea simple... Vale, y a, nos gusta aplicar buenas prácticas y, bueno, tener un software de calidad. Bien, entonces, eh, visto esto, vemos que así en principio no tenemos muchas cosas en común y vamos a analizar un poco cuáles son, cuáles son nuestros problemas, ¿no? que, cuáles son esas tensiones. Así que pasamos, vamos a ver un poco que, pues bueno, cuáles son nuestros problemas. ¿no? Eh, en primer lugar, lo que, una cosa que nos suele pasar a los desarrolladores es, son los cambios en caliente de, del diseño. Estás desarrollando una vista que ya está diseñada y se supone que está aprobada pero luego aparecen cambios que tú no sabías, no tenías constancia de ellos y bueno pues es trabajo que has hecho que te toca cambiar. Por otra parte tenemos la, la incoherencia en los diseños que muchas veces pues, se diseñan cosas muy parecidas con una funcionalidad prácticamente igual, pero al final el, el estilo es tan distinto que no, nos, no lo podemos agrupar. ¿vale? O muchas veces estas cosas pasan que primero se diseña una cosa y al, en todo el proceso de desarrollo y de diseño de la aplicación pues, se acaba diseñando otros componentes que si se hubiese planteado desde un principio podrían haber estado unificados. Vale, y como último, pues la complejidad, que muchas veces nos imponen una complejidad que, que, bueno, pues nos suele cabrear un poquito, ¿no? Y, y, bueno, como dice algún compañero, en Photoshop todo compila. Así que, bueno, esto más o menos sería, sería nuestra parte. No sé si algún desarrollador por aquí quiere decir algo que tenga así la espinita clavada. ¿Nadie? ¿Eh? Nada, ¿no? Estos son los más... Vale, a nosotros eh, lo que nos pasa cuando nos llevamos las manos a la cabeza, la, la más grande y la primera es cuando vemos que lo que hemos pasado en diseño, eso que habíamos mandado tan bonito, vuelve en una pantalla que, oh my god, no se parece nada a lo que yo mandé, o yo lo veo súper diferente, y Desarrollo me dice, no, si está igual, dice, ¿Pero, pero igual, ¿dónde? No, no puedes ver, está todo diferente. Entonces, sí, ahí ¿no? yo veo muchas diferencias o veo muchas cosas que para mí no están igual, ese píxel que no encaja, ese color que no es el mismo, y, y, no, lo, y no lo ven. <risa> Otra parte es que nos limita la creatividad en cuanto a que nos toca hacer un proyecto en el que nos dicen, pues hay que usar esta librería con estos componentes predefinidos, no podemos hacer florituras porque además tenemos X tiempo, y entonces... Al final dices, bueno, pues nada, pues ¿qué puedo hacer? Poner un menú y una lista y poco más. entonces Ahí ya para nosotros es un poco ese proyecto pánico porque en el, tampoco podemos hacer nada. ¿no? Es como tengo que usar la librería, tengo que hacer un... Ya viene casi todo, todo hecho. Y luego que nos falta información. Hay veces que se nos piden proyectos que empecemos a diseñar o porque el cliente quiere ver cosas ya o porque hay que ir rápido, hay que ya, ya, ya ponerse... Y empezamos a tirar pantallas y, y luego cambian, evidentemente. Cambian o porque nos enteramos después de que hay que usar una librería o porque eso no se puede hacer. ¿no? Nos dicen, eso es muy complejo, no me da tiempo. Pero ya lo he pintado. Bueno, pues lo tengo que pintar otra vez. ¿vale? Y ese es sobre todo el, el choque ¿no? de, de nuestro día a día, de no se puede hacer, sí se puede hacer, no hay tiempo, si sí hay tiempo, pero yo lo pinté así, no, cámbiamelo y ahí estamos limando, tú me das un poco, yo te doy un poco, hasta que llegamos a un punto medio, o intentamos llegar a un punto medio. En unos proyectos da más uno, en otros proyectos da más otro. Depende y de la situación. Depende de, de la situación. Y, y entonces la idea es trabajar en un proceso que evite esos roces, y en tener ya un sistema que te permita una tranquilidad de decir, bueno, sé que lo que pinto me lo van a poder hacer y ellos también... Podemos estar tranquilos de que nada se nos va a ir de las manos. <risa> Eso es. Bueno, con este gif queríamos representar un poco lo que, lo que viene haciendo la relación, ¿no? Amor-odio. Empezamos así peleándonos y acabamos como amigos. Entonces, bueno, pues eh, visto esto, tiene un final feliz y lo, y lo vamos a ver ahora. Vale, pues ¿qué, qué vamos a hacer o qué intentamos eh, para que ese proceso sea más amable? Eh, es muy difícil a veces entenderse, sobre todo si, si no estás en la misma oficina. En nuestro caso, Plain tiene oficinas por todas partes y hay que hablar con unos que están en casa y otros que están en, en una oficina de fuera. Entonces, bueno, pues nos supone un proceso de comunicación más, más trabajoso. ¿Y qué hacemos para, para ponernos de acuerdo? Pues hacemos un montón de pequeñas cositas, que son todas estas que os vamos a contar, para que luego al final eh, no nos pase eso que os contamos de que diseño pinta una cosa, pero no es, o cambio algo y desarrollo no lo sabe y se tira de los pelos. ¿no? Entonces, lo primero de todo es el análisis funcional, que ahí yo creo que todos <risa> sabéis un poco qué es qué hace la aplicación o qué hace la página web, sentarse con el cliente y decir, vale, ¿qué va a hacer? Esto, esto, esto, esto, esto, y tengo todo mi listado de, de requisitos o de mínimos que, que tiene que, que hacer esta aplicación. ¿Vale? Una, y después... Bueno, importante en este punto es que estemos ambos equipos en la misma reunión, ¿vale? Porque hacerlo por separado tampoco tiene mucho sentido si al final vamos a hablar lo mismo con el cliente. Y bueno, también nos sirve a nosotros para apoyarnos y, y, y focalizar un poco, entender realmente lo que, lo que nos están pidiendo. Eh, una vez que hemos hecho el análisis funcional, pasamos a una reunión técnica en la que vamos a especificar pues, todo, todos los requisitos técnicos que, que necesitamos para la aplicación, ya sea pues el framework, eh, la tecnología en el backend, todo eso. Y aparte, eh, tendremos que tener en cuenta pues eh, los frameworks UI que vayamos a usar. Si vamos a utilizar pues alguna librería pues tipo Kendo o algo así, o Bootstrap, digo Bootstrap, pero bueno. <risa> eh, el caso es que todas esas limitaciones, eh, componentes que, que queramos utilizar o algún grid pues que tenga que tener ciertas eh, características como paginación infinita, cosas así, eso todo ellos lo tienen que saber. Entonces, eh, lo ideal es que elaboremos una lista eh, con la documentación asociada ¿vale? a, para que ellos tengan acceso a esa documentación, porque muchas veces le decimos el nombre, pero también buscarlo puede ser un problema. No pueden estar seguros al 100% de que eso sea lo que realmente nosotros les hemos pedido. Entonces, una vez ellos tienen esa información, ya pueden plantear su diseño de una forma más coherente y partiendo de una base. Vale, sí, esa sería la reunión técnica y la información. Vale, pues después nosotros que recibimos esas limitaciones técnicas o toda esa información, el primer equipo que, que trabaja en diseño es la usabilidad, en el que hacemos todos los wireframes y en el que hacemos... Eh, todo lo que serían las interacciones o animaciones de esa web o, o aplicación de pincho aquí, voy hasta allí, tiene a transición, no tiene, tiene una animación, no la tiene, ¿vale? Eh, y el, el wireframe, tan complejo como sea necesario, dependiendo de, de la aplicación que, que vayamos a hacer, puede ser desde muy bajo nivel a un nivel muy alto si necesitamos hacer test con usuarios o hacer sesiones con cliente para tener una definición más específica de algún apartado concreto de, de esa parte de, de usabilidad. Y después lo que sí hacemos es, con todo eso que hemos nosotros generado, lo que tenemos que hacer es reunirnos con Desarrollo otra vez para ver si todo eso entra dentro del alcance eh, y de las posibilidades de desarrollo. Es decir, si tengo un montón de animaciones o de transiciones o... El menú que voy a hacer, por ejemplo, la librería es, es distinto y necesita a lo mejor más tiempo de desarrollo que algo normal que no estaba previsto. ¿vale? Y es ahí donde tenemos que llegar a un punto intermedio porque a veces está estimado un tiempo concreto, otras veces no, tenemos más. Entonces también según el proyecto hay que ajustarse un poco es importante por nuestra parte que, que validemos que esa funcionalidad que ellos han diseñado coincide o se pueda acoplar a, a todos los prerequisitos que hemos decidido. ¿vale? Y bueno, si hay que hacer alguna prueba de concepto así en sucio para, para ver que lo que ellos plantean se puede hacer, pues mejor, antes que decir que no y, y que ellos pues, se vean un poco frustrados con la situación. Sí, sobre todo es de cara a animaciones, transiciones y efectos así a lo mejor que queremos más especiales. Que, que deberían probarse antes de que eso se lleve a, a diseño, ¿no? entonces es ese momento en el que dice ya que hacen un pequeño test de pues sí, lo puedo animar así como quieres o puedas hacer esta transición o no puedo o no tenemos tiempo porque es, son muchas en toda la aplicación eh, definirlo ya al principio del todo no, ¿qué se suele hacer? dejar todas las animaciones y transiciones para el final del proyecto y eh, normalmente al final no se ponen o no se hacen porque no hay, no hay tiempo, o ya no, modificar lo que tenemos es complicado. ¿Vale? Eh, cuando ya lo hemos validado con ellos y nos han dicho que sí, que adelante, que está todo, todo ok, se puede hacer todo, eh, lo validamos con el cliente. ¿Vale? Eh, hemos puesto Product Owner, pero porque sabéis que a veces el cliente <ríe> es un poco subjetivo eh, y tenemos muchos tipos de cliente, entonces bueno, pues el que esté de, de representante... En, en, para nosotros validar con el cliente en el caso de, de diseño lo hacemos mediante una plataforma que os enseñaremos luego que es InVision que supongo que muchos ya conocéis que nos permite enseñarles esos diseños y comenta, dejar comentarios tener histórico de versiones de esos diseños poder actualizarlos ¿no? tantas veces como sea necesario y no necesitamos a lo mejor físicamente una reunión, sino que semanalmente a lo mejor, eh, o cuando tenemos breakpoints en los que decimos, vale, este día vamos a revisar hasta aquí, o este día vamos a hacer una, una review. Porque lo que sí que no vamos a hacer es empezar a diseñar lo que es la parte estética sin que esté todo ese wireframe aprobado. Porque lo que no... No, ni solemos que se puede hacer es que se pase un wireframe al equipo de diseño, que se empiece a diseñar la iconografía, la tipografía, fotografía, si hace falta ilustraciones y que luego ese trabajo se tenga que volver atrás porque ahora resulta que el banner ya no es así, que se ha caído, que ahora tiene que ser vertical y es un montón de trabajo que hay que volver al final a, a hacer. Entonces, por eso es importante esa validación, nosotros les pedimos que eso, que esté en OK, no pues es un poco un stopper, ¿no? No, pasa al siguiente. En diseño visual, eh, lo dicho, pues el equipo se, se encarga de transformar todo ese esqueleto que, que hemos generado en UX en, en bonito, ¿no? En lo que va a ser la aplicación final, en darle color, en darle contraste, en elegir una tipografía que se vea bien, para el dispositivo web o el entorno elegido y generar todo ese sistema o ecosistema que hace que mi aplicación sea la mía y no, y no otra. ¿no? Ese, ese, ese, ese conjunto visual. Eh, cuando tenemos todo ese conjunto visual, ya nos pasamos a um, otra revisión con desarrollo. que Aunque parezca mentira, pero es necesaria, ¿vale? Porque... Ya hemos hecho una previa de, de la usabilidad de la parte UX, pero eso es más a nivel funcional. Eh, cuando entramos en UI, ya los cambios que hay, que hay son estéticos y afectan también a, a librerías de componentes que podemos estar usando. Y a veces se hacen cambios sobre esos componentes que a lo mejor nosotros no podemos, eh, no podemos implementar. Porque a lo mejor pues esos, eh, ese tipo de componente no admite o, pues mm, hacer un render de un HTML tuyo propio y no tienes acceso a ese, a ese HTML. Entonces, eh, no puedes cambiar esa estructura. Te tienes que basar en lo que ya hay. Entonces, a veces, eh, diseño tiene, hace ciertos cambios que a nosotros nos afectan. Y todas esas cosas son las que tenemos que controlar en esta revisión. ¿Vale? Eh, en principio, no habría más problema que eso. Y una vez sí. aquí, pues volveríamos al punto de, de la validación del producto. Claro, nosotros cuando ya hemos revisado con desarrollo esa parte, volvemos a revisar con el cliente, ahora le enseñamos los diseños, decimos, vale, este es el producto final, ¿no? Esto es lo que vas a tener si, si me das el ok. Eh, y cuando nos dan el ok y al cliente nos dice que sí, se lo pasamos al, al equipo de desarrollo que... Mientras ellos van haciendo su primera parte, nosotros hacemos los assets. Entonces, bueno. Eh... Bueno, pues eh, cuando ya he, tenemos validado el diseño, previo a, a incorporar ese, esa funcionalidad al sprint y empezar a desarrollar, tenemos que hacer una reunión de refinamiento para entender cómo funciona realmente esa funcional, bueno, esa parte de, de la aplicación. Eh, es importante que en esta reunión, aparte del Product Owner, esté el equipo de diseño porque al final son ellos los que han ideado cómo, cómo se va a comportar esa, esa aplicación y puede que, que el Product Owner no haya entendido bien lo que ellos querían transmitir. Entonces, eh, en este punto es súper importante que, que estemos todos porque, además, pueden surgir eh, pues algún, alguna complicación durante el desarrollo en partes posteriores que afecten a esta parte y tengamos que hacer modificaciones. Y aquí es un momento para implementar cambios antes de que estemos desarrollando. Y a, y a que ellos les dé tiempo también a, a hacer los cambios antes de empezar el sprint. Entonces, bueno, eso es una, una parte bastante importante. Creo que en esta parte, si lo hacemos bien, eh, no, tendríamos, no tendríamos tantos problemas de cambios eh, sobre el desarrollo. Y, y, bueno, una vez eh, hecha esta reunión, pasamos a, a la entrega de, de assets, que al final, pues, es el conjunto de, de elementos que necesitamos para empezar a desarrollar. Ya sean los iconos, pues, si hay alguna ilustración y ese tipo de cosas. Vistas sí. también, ¿vale? Todo lo que, lo que vamos a desarrollar. También importante de la otra, del punto anterior, es que ellos saben en qué punto nos encontramos desarrollando. También súper importante para que cuando el producto o cliente pida cambios, ellos sepan si eso se haya desarrollado ya o no. Porque muchas veces, lo que comentábamos antes, es que sí. esos cambios pillan durante el desarrollo o ya se ha desarrollado. Entonces, volver atrás pues implica un sobrecoste. Entonces, bueno, pues eh, dado ese punto ya eh, tenemos la entrega de assets y pasamos al desarrollo, ¿no? a, a un sprint normal, ¿vale? El, el, el, ciclo, el ciclo Scrum. Y bueno, durante ese desarrollo también pueden surgir cambios porque, bueno, hemos hecho reuniones previas, pero siempre hasta que no te pones y estás ahí picando código, no sabes qué problemas te vas a encontrar. Y, y bueno, lo importante notificarlos al equipo al que corresponda, ya sea UX o UI y que estén a tiempo de, de, hacer, de hacer cambios y que nosotros tampoco nos tomemos la libertad de hacer los cambios nosotros <risa> porque nos ha gustado así que luego <risa> vienen los problemas. Y bueno, eh, ya para terminar el sprint lo ideal es hacer una demo con ese equipo, con el equipo de diseño para que ellos validen que todo estaba como les gustaría que estuviese. Sí, sobre todo porque lo que dice ella, nosotros normalmente suele ser más un trabajo en cadena, ¿no? el cliente tú ya le entregas el, el visual y ya en cuanto se pone desarrollo suelen ya comunicarse con desarrollo directamente. Entonces muchas veces pasa que comunican a desarrollo que ahora no quieren un botón más o quieren quitar algo, meter algo, quiero en este formulario un input más, en vez de decírselo a diseño, que es quien realmente debería, reajustar los elementos de la pantalla y después desarrollo implementarlo. Entonces, cuando es directamente a desarrollo, desarrollo a veces por las prisas o por la facilidad, lo hace directamente, pero a veces no queda bien estéticamente, porque se ha metido un poco así donde se podía o porque no cabía. Entonces, es cierto que, que es mejor que nos lo comuniquen, nosotros vemos dónde se debería colocar y, y luego que lo desarrollen. A veces es de estética, a veces es de usabilidad. Es cierto que ahí nosotros en el equipo de diseño pues ya lo, diferencia, lo diferenciamos entre nosotros y se, se encarga la persona correspondiente. Porque no es lo mismo un cambio de funcionalidad. De, pues ahora resulta que este banner ya no va a ser un banner, ahora va a ser un carrusel. O ahora necesito que además al hacer clic se expanda y me muestre más cosas. Pues eso ya implica una usabilidad distinta que me va a suponer pensar otras pantallas o otra manera de interactuar con mi aplicación. En cambio, a lo mejor ellos ya han hecho esa pantalla y la tienen que volver a hacer. Entonces, yo tengo que comunicar, oye, si ya sé en qué sprint están, decir, oye, esto que ya hicisteis el sprint pasado o esto que es para el siguiente, ahí va a haber que cambiarlo. Idealmente, mejor si es para el siguiente y no para uno pasado. Entonces... Por eso ya decía hacer hincapié en decirnos en qué están, ¿no? Mira, estamos en este sprint que ocupa estas tareas o estas pantallas y yo sé más o menos qué tengo que preparar en cuanto a assets o si recibo un cambio del cliente, levantar la mano y decir oye, que me están haciendo cambios, no lo hagas, no, no desarrolles esto porque es que vas a tener que volver a hacerlo. Vale. Y Vale. Cuando hablamos de, de assets o que se lo damos para, para desarrollar, nosotros lo que entregamos es dos packs de cosas, por así decir. Um, un pack es la guía de estilos, que este es un ejemplito muy, muy pequeñito de algo que es de una demo que os enseñaremos ahora. Um, la guía de estilos es como una pequeña Biblia ¿vale? que os entregamos en la que pone qué colores hemos usado qué tipografías o qué estilos tipográficos para cada cosa, cómo son los botones, cómo son los inputs en formularios, si lo tiene, cualquier mm, tipo de control que pueda haber o algo que tiene que estar en toda la plataforma igual y que tiene que mantener una unidad gráfica y estética, se lo detallamos en, en este documento. Este es muy pequeñito, <ríe> puede ser de páginas, dependiendo de, del volumen de, del proyecto. ¿vale? por nuestra parte, bueno, eh, para mí esto es un, una gran ventaja. Antes andábamos por cada vista intentando averiguar cuál era el comportamiento del, del componente, si cuando hacías o qué colores se, se aplicaban o cuando lo pulsabas. Y, y con esto lo tenemos todo agrupado. Aquí tenemos como bueno, un mini sistema de, de diseño. Y nosotros podemos sacar la librería de patrones para nuestra, para nuestra aplicación y crear los componentes que necesitamos, pues, lo, lo que solemos tener suelen ser componentes de formulario, tenemos eh, componentes de menú, si hay tabulación, bueno, lo, eso lo, lo que suele ser más común. Y, y bueno, pues, nos da pues, para crear esa, esa librería de patrones de nuestra aplicación y, y empezar a desarrollar ya con una base. Lo mismo pasa con, con los colores. Ellos, los tienen todos definidos en, en una misma hoja. Ya no tienes que andar buscándolo vista por vista. Muchas veces en las vistas hay algún color que se cruza o se queda perdido porque han hecho pruebas y luego eso no, no ha cambiado. Pero aquí sabes que eso tiene que ser así y siempre va a ser así. Así que eh, bueno, a la hora de aplicarlo pues, es más rápido y, y más fácil para nosotros. Agiliza mucho el trabajo de, de desarrollo. Para nosotros también, sobre todo, es de cara a que los proyectos muy largos en el tiempo o de mucho volumen, en el que hay que generar muchísimas pantallas, eh, también es para que no haya incoherencias estéticas. Que yo empiezo a diseñar en enero de este año y voy a acabar en enero del año que viene porque el proyecto es enorme eh, o por cualquier circunstancia en este caso yo, que estoy en verdad, me tengo que ir. el siguiente diseñador tiene que saber eh, que el color principal era ese, que las tipografías eran esas y poder seguir el proyecto diseñándolo y que sea igual y que sea uniforme. Lo que no puede pasar es que se note, por así decir, que lo ha empezado uno o que lo empecé el año pasado y ahora lo estoy acabando y, y qué de repente el botón era cuadrado y ahora es redondo ¿no? y no, no tiene coherencia. Estética. Entonces, a nosotros nos sirve también un poco de referencia de qué estoy generando, qué ecosistema, qué sistema de diseño estoy generando, que se va a mantener durante toda la aplicación y que debo ser coherente con él en todo. Si he puesto que los botones son oscuros, son oscuros, no pueden ser de repente de otro color, porque sí, tiene que tener una justificación. Vale, estas son las otras dos cosas con las que... Trabajamos en diseño para entregarles a ellos el material. El grid al final es en lo que nos basamos o dividimos la pantalla, un poco igual que vosotros, para, para encajar nuestros elementos. Y lo importante del grid es que cuando tú no encajas un elemento en el grid y se queda entre medias, hace medios píxeles. ¿no? Entonces, un elemento que tiene medios píxeles se ve borroso no se ve definido, no se ve pixel perfecto. Entonces, lo que intentamos es que siempre encaje, da igual la talla en la que estemos trabajando, los breakpoints que tengamos, que debe quedar exacto ese elemento encajado para que yo, cuando vaya reduciendo o ampliando, no vea esas cajas borrosas, esos píxeles, esos iconos que de repente empiezan a hacer un blur extraño. ¿vale? Eso es porque tiene que encajar en, ese, en esa guía. Normalmente usábamos grid de 8, ahora ya casi estamos usando más de 4, también porque las pantallas tienen más resolución y debemos encajar ahí más a la, a la perfección para que se vea bien definido. ¿Vale? Entonces... Un, una cosa que quería añadir, cuando habla Paloma de grid, no es el grid de bootstrap, ¿vale? no, va, no es algo no. dividido por columnas, está hablando de una cuadrícula que ellos utilizan, ¿vale? que, que es 4x4 o 8x8. Bueno, ahora utilizáis el 4 sí, por 4. ahora casi más ya estamos cambiando a 4 eh, porque hay más, más definición de pantalla y, queda, y los elementos los podemos repartir mejor en los diferentes tamaños que tenemos que, que trabajar y al final sigue siendo múltiplo. Entonces, al final lo que nos importa es que sí que sea es múltiplo para que nosotros podamos reducir y ampliar y que queden exactos y no nos quede ese 4,2 que ya va a hacer que se me vea borroso el borde, que es lo que queremos evitar. ¿vale? Y vale. dos multidispositivos. Ah. Bueno, eh... quiero comentar una cosa eh, sobre el grid. Para nosotros no nos afecta a nivel de desarrollo, pero sí que nos da pues, unas reglas a las que podemos acudir cuando no tenemos diseño. Por ejemplo, hay pantallas a lo mejor que pues, ya se han diseñado 20 formularios, hay un formulario más, no se suele diseñar. Pero nosotros sabemos que la separación entre los elementos de un formulario de, de, de forma vertical son 16 píxeles siempre. Pues eso se va a cumplir por regla general en todos los formularios. O si es un formulario de dos columnas, la separación entre esos elementos puede ser 24. Pues siempre va a ser 24. Entonces, entonces bueno, nos sirve un poco para nosotros eh, esquematizar ese, ese sistema y, y aplicarlo. También es más fácil sabiendo que vas de 8 en 8 y no andar con unidades pares impares que muchas veces pues descuadran un poco ver ahí tanto píxel suelto. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, nos había dicho que no afecta a nivel de código. Hay un tip que sí que quería dar aquí y es que a nivel de CSS está bien utilizar el Box Sizing a, a Border Box para poder cumplir con, con las reglas que tienen ellos de altura y de, y de anchura de los elementos. ¿vale? Esto eh, actualmente la mayoría de los frameworks UI lo suelen traer de, de serie. Bootstrap, por ejemplo, pues lo, lo lleva incluido. Es algo que a lo mejor estáis acostumbrados a tenerlo y no es porque por defecto sea así, sino porque al utilizar algún framework UI ya se está aplicando. Pero bueno, es bueno saberlo. Nosotros normalmente no solemos utilizar grid de, de Bootstrap o de ningún UI para esto porque no, no, no va a encajar. ¿vale? O sea, ellos no diseñan en 12 columnas, eso ya se olvidó. Se olvidó. Así que solemos utilizar Flexbox o, o Grid de layout de CSS para, para poder cuadrar el, el diseño como, como ellos quieren. Sí, más que nada porque nosotros los elementos que entregamos los consideramos como enteros. Es decir, vosotros consideráis que tienen un relleno, una línea, un padding, ¿no? para nosotros el elemento que estamos pintando ya contiene todo eso. Entonces, pues si la mancha, por así decir, del elemento es esa, eso es ya incluido el borde, la sombra, o sea, y el elemento va a medir siempre lo mismo, con lo cual el borde siempre es hacia adentro o la sombra siempre es hacia afuera. Entonces, para nosotros el elemento siempre mide 32 de alto. Si tiene borde, pues lo tiene hacia adentro, no, no es 32 más 1 porque entonces ya no me encaja. ¿Vale? Entonces, sí, que, sí que por eso ellos con, utilizan ese, ese sistema para poder definir que siempre nos encaje en esa cuadrícula que les pedimos que sea perfecta. ¿no? En cuanto a las tallas, em, para nosotros es más fácil decir pues es la S, la M y la L que tener que estar diciendo esta es la de 1024 por 768, esta es la de 1600 x... Por... Entonces definimos en el proyecto, según el proyecto ¿qué tallas tenemos pues a veces tenemos xs o xl o ¿vale? dependiendo del proyecto y así la nomenclatura también de, de las pantallas y de los breakpoints es más fácil entonces eh, nosotros les entregamos siempre mínimo tres que sería mobile tablet desktop si fuera necesario alguna otra por cualquier motivo pues se entrega algún breakpoint más y lo que sí definimos es ¿Qué elementos en, en, esos, en esas variaciones cambian o no cambian? A lo mejor tengo una cabecera que quiero que sea siempre igual, del mismo alto. No quiero que aunque se, se haga más grande mi pantalla o mi dispositivo, quiero que crezca. O tengo un menú a la izquierda que quiero anclar y que quiero que sea de un ancho concreto. Hay ¿Vale? ciertos elementos que por estética o por usabilidad queremos fijar y que no cambien en, en nuestros breakpoints, esos hay que definirlos. Decirle, oye, mira, esto me lo escalas, el contenido, pero este menú no, o este footer no. Eh, y eso ellos lo necesitan saber antes para anclar esos puntos, claro. Sí, es un dato que, que está bien tenerlo antes de, <risa> de empezar. Y bueno, por, por esta parte, en nuestro caso, es la definición que ellos nos den, que los puntos de, bueno, los breakpoints... Pues los especifiquen y, y, bueno, normalmente nos suelen dar el mínimo de cada, mm. de cada tamaño. Sí, normalmente los iconos, por ejemplo, es algo bastante sensible que no solemos escalar, porque es cierto que es bastante sensible a que se vean mal, entonces los solemos entregar a un tamaño más exacto. Y luego, dependiendo del proyecto, si la resolución del dispositivo en el que se va a ver es muy alta, entonces sí que entregaríamos esos assets más altos, ¿vale? Se entregan en SVG. Pero aún así se le diría, mira, pues nunca que pase de 36 por 36 o de 48 por 48. Eh, se lo definiríamos para que supieran a qué tamaño tienen que, que anclar ese elemento porque no queremos que más allá se, se siga a lo mejor estirando porque no se va a ver bien o porque no nos encaja. Bien, pues eh, una vez visto todo esto, vamos a pasar a, a las herramientas que utilizamos para transmitir todo todos estos datos que os hemos hablado ahora, lo que solemos usar, ¿vale? Sí, aquí ya. A ver. Ah, bueno. Mm. Teníamos esto. Mm. Antes de nada. Bueno, antes... Son los que os hemos nombrado, ¿vale? Invisiones para hablar con el cliente. Son, es donde necesitamos esa validación... Tienen unos colorcitos, nos van poniendo, está en verde, está en amarillo, necesita revisión, está entonces nosotros con esos colorcitos y las notas que se pueden dejar en cada pantalla, es al final con nuestro día a día de comunicación. Ellos saben también cuando ya esa pantalla está en verde, eh, que está en ok y que la pueden desarrollar. Porque por mucho que la vean allí, estamos trabajando en ella y no está ok hasta que cambia de color. ¿no? Para nosotros es muy útil porque nos supone el poder entrar todos a la plataforma y ver el estado de, ah, pues todavía no, todavía sí, siguen trabajando, hay más cambios, menos. Hay comentarios también hay comentarios. del cliente, de sí. nuestros. Y, bueno, ¿Y en visión la utilizamos de cara al cliente, sí. pero para, la, para empezar a desarrollar todas esas pantallas que ya se han validado pasan a, a Zeppelin, ¿vale? que es la herramienta que os vamos a enseñar, para que veáis un poco... Eh, cómo cogemos esas medidas y, y cómo sacamos la guía de estilos de ahí. Sí, deciros que, aunque parezca magia lo de Zeblin, hay que prepararlo en diseño de una manera concreta el archivo para que luego Zeblin lo pueda traducir. ¿vale? Es, es cierto que Zeblin nosotros desde el sketch, lo que diseñamos en el sketch lo subimos a Zeblin y, y Zeblin ya de por sí es una herramienta de traducción a código, pero debemos marcar... Eh, los assets, los componentes, los elementos de nuestro diseño de una manera concreta para que aparezcan ahora como vais a ver de ordenados en, el, en la herramienta. Bueno, pues aquí tenemos un proyecto de, de prueba que, que hemos hecho para, para este evento y bueno, para que veáis por un lado tenemos el dashboard con, las, con los diferentes tamaños las tallas y, por otro lado, tenemos una guía de estilos generada. Tenemos los colores que se han utilizado con su, con su nombre. Eh, Zeppelin lo que permite es hacer una instalación de extensiones que nos dan el código en diferentes formatos. ¿vale? Se puede ir seleccionando, lo podéis elegir SAS, eh, LES. En este caso tengo CSS y está utilizando Custom Properties para, para darle... Eh, bueno, por, eh, para tener variables de color. Por cada tipo de texto que tenemos está generando su clase y está utilizando la custom property de color correspondiente. Y, y bueno, por otra parte, aquí pues he instalado una extensión de Styled Components que está generando pues, la, la, la librería default del tema. ¿vale? con los colores, igual que, que hemos visto en CSS, eh, pues lo tenemos también en, en Styled Components. Aquí estaría. Bien. Bien, deciros que normalmente no solemos copiar al 100% todo lo que pone aquí. ¿vale? Lo que hacemos es fijarnos en, por ejemplo, en el caso de textos, pues cogemos el, el tamaño de fuente, cogemos el, el font wave, también utilizamos el line height. Aquí hay una cosa muy guay que él ya nos suele dar el line height en NM. En InVision, por ejemplo, lo da en píxeles. ¿vale? Entonces, bueno, pues ya no tienes que andar haciendo ese cálculo y, y ya lo tienes asociado directamente al a tamaño de fuente de, de ese elemento. Sí, decir que InVision tiene una manera un poco de hacer esto también, de ver el desglose en código de cada una de las pantallas que hemos subido, pero no es tan exacto y no genera la librería ni la guía de estilos. Entonces nosotros preferimos usar esta herramienta porque en diseño podemos definir ese style guide eh, marcando las componentes de una manera, los colores de una manera eh, y así sabemos que solo hacen caso a eso que nosotros hemos dicho, porque a lo mejor de repente, es lo que decía antes, se nos ha pasado en una pantalla y a lo mejor el botón está en nuestro color y ya les confunde porque no es homogéneo al resto de pantallas y ahora porque este es verde en vez de verde más oscuro y entonces preferimos hacerlo así porque queda definido que tiene que ser de ese color Así no hay dudas Luego ya si sí. sí, metemos metemos la gamba aquí poca, pocas excusas tenemos eh, Bueno, eh, por esta parte también genera los componentes en este caso pues tenemos el, el elemento input, vale, con su estado normal, aquí nos da pues eh, todos los datos, el tipo de fuente, el tamaño, Ay, igual que antes, tenemos aquí generadas la clase. Y, y bueno, pues nos da todos los, los colores y, y la agrupación. Vale, aquí, por ejemplo. Luego tenemos el botón que también lo ha generado como un componente con todos sus estados. Y bueno, en este caso, el, el hashtag de, de la. Sí, nosotros al final también les preguntamos si, si dudamos, pero ya un poco a fuerza de, de costumbre o proyectos sabemos identificar también que es un componente y que no, ¿no? sabemos que los botones lo son, que los inputs lo son, que ciertos elementos lo son. Entonces, esos elementos son los que nosotros marcamos de una manera especial en, en Sketch para que al subirlo a Zeblin nosotros podamos generar ese, esa pestaña ¿no? de, de componentes que si no... pues Viene vacía, entonces sí que es cierto que es un trabajo de diseño organizar esa librería y también nos sirve para no olvidarnos ningún estado. ¿no? Yo lo subo y me doy cuenta de que ay, no le he marcado cómo es el error del formulario o ay, me he olvidado de poner el estado del botón en Disable. A lo mejor no he pintado ninguna pantalla en la que es usted todavía, pero es probable que lo necesite. Entonces esos componentes tienen que estar ya en todos sus estados, en nuestra guía de estilo o en nuestro sistema de diseño. Vale, vamos a ir a una de las vistas para que veáis cómo hace el, el marcado de, de tamaño. Aquí nos está dando los píxeles que hay de separación. vale En este caso, bueno, el login tiene aquí 22, 42. recoge coge la caja. Caja aquí, 82. Bien, a la hora de aplicar eh, el grid, yo normalmente lo que suelo hacer, bueno, solemos hacer es ajustar estos píxeles al a grid de 4 o de 8 el que nos hayan indicado. ¿vale? Muchas veces pues ellos centran y lo hacen a través de Sketch y Sketch suele bailar algún píxel, entonces eh, pues igual el diseño no encaja a la, a la perfección al, al visualizarlo aquí, pero nosotros lo, lo ajustamos para que eso cuadre con lo que, con lo que ellos nos han dicho. ¿vale? Sí, nos pasa mucho con las cajas de texto. Yo puedo ajustar la caja de texto, pero no todas las tipografías tienen la misma caja de texto. Hay tipografías que tienen una caja más alta, otros que tienen una caja más corta. Entonces, por mucho que yo a lo mejor intente cuadrar eso, va a depender de la tipografía elegida, que mi espaciado, mi interlineado eh, pueda ser más alto o menos y me encaje más con ese grito o menos. Entonces, por eso le pasamos las pautas de quiero espacios de 36 o de 16 o de... ¿vale? Para que luego ellos, pues eso, hacen y dicen, uy, aquí se ha ido de un píxel, vale, pero yo sé que siempre tengo que dejar 80 de margen. Bueno, pues si pone 81, ese 1 ya saben que se lo tienen que comer, que no lo tienen que poner a 81. Justo luego, uh, bueno, otra cosa que también está muy bien es el tema de, de la descarga de los assets. En este caso, pues si yo marco el fondo, que es la, la ilustración... Aquí nos da la opción de, de descargarla en las opciones que ellos lo han, lo han exportado. Si lo ponen en SVG, pues también lo podríamos descargar en SVG. Y de la misma forma, pues tenemos aquí eh, el código HTML de esta imagen con los diferentes tamaños que, que ellos han generado para, para poder utilizarla directamente. ¿Vale? Mm. Por otra parte, pues la forma de, de plasmar los estados normalmente... Aquí tenemos el over y aquí tendríamos la, la validación del formulario y lo tenemos todo, todo agrupado. Sí, eh, dudas o preguntas hasta aquí, algo que queráis. Sí, cuenta. No, ellos los, le dan los nombres. ¿Te refieres al nombre de variable? Sí, ellos se lo, se lo dan. Sí que muchas veces nos ponemos de acuerdo a la hora de nombrar. De hacer, pues, por ejemplo, a nosotros nos gusta usa, usar mucho la, el, el nombre Brand para el color de marca. Si, si quisierais utilizar Bootstrap, pues sería hablar con diseño para que ellos utilicen esas variables que utiliza Bootstrap. Es un poco comunicación y ponernos de acuerdo, pero todo lo que ellos, eh, toda la nomenclatura que utilizan, es la que se plasma aquí. Claro, es lo eso... que os decía, que no es tan mágico. Yo en el sketch lo tengo que preparar de cierta manera y esos nombres que yo le doy a los componentes o a los colores son los que van a aparecer en, en Zeblin y ellos ven. Eh, luego los puedo cambiar, evidentemente, si se necesitan. Eh, si, y como dice ellas, normalmente nos ponemos de acuerdo, pues él es Main Color o Brand Color... O pues primary, secondary, tertiary y así eh, vamos marcando si hay a lo mejor escala de grises, gray uno, one, two, three o dark light y más o menos siempre es la misma nomenclatura. Pero si por algún motivo necesitamos un color extra que no tenemos no sé cómo nombrar o algo específico de pues esta marca tiene dos colores, pues a lo mejor sería brand primary, brand secondary o sí. encontraríamos una manera al final de, de determinar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué tan a menudo? Pues depende un poco de cada cliente. Hay algunos que tienen una imagen de marca muy definida y que es fácil que a lo mejor no cambie porque ya tienen un color principal y un estilo y hay otros que no. Y les pasa mucho que vamos cambiando todo el rato sobre la marcha, lo que dice ella, y les repercute en que tienen que estar actualizando este, esto todo el rato. Entonces, depende mucho del cliente. Intentamos que sea lo menos posible por eso todos los pasos de validación anteriores en el workflow, pero ahí ya es muy, muy difícil porque depende del cliente. Entiendo que estos estilos eh, vas a estar, bueno, son las plantillas que ya están hechas, ¿no? Quiero decir si un botón es rojo, eh, sería una plantilla que sea reutilizable. Eh, cuando hemos desarrollado ese componente, luego lógicamente si hay que cambiarle el color se cambia. ¿Te refieres a eso? Sí, sí, sí. Por sí, eso. sí. Vamos, lo que, bueno, dependiendo, a veces sí que tenemos eh, componentes muy parecidos que reutilizamos y como hemos seguido la misma estructura en, en, todas otros, en otros proyectos, pues se pueden usar. Y si lo hacemos de cero, lo mismo. Si en la guía de estilo solo se limita a cambiar el colores, está guay. Pero si ya cambia estructura, pues nos toca meter un poco más de mano. Claro, no, no usamos nombres en plan rojo. Porque, por eso ponemos que es el primary color, porque a lo mejor ahora es rojo, pero mañana me llama el cliente y dice, he cambiado mi imagen de marca y ahora soy verde. Entonces, el primary cambiará a verde, pero seguirá siendo el primary color para toda la aplicación. Entonces, yo ya sé que tengo aplicado ese elemento como elemento primario en todo el diseño y solo cambiando, solo, cambiando esa, esa variable eh, me va a cambiar y se va a aplicar a todo. Por eso usamos nombres a lo mejor que sean más identificativos de para qué usamos ese color o esa tipografía que no decir, pues es el, es el input label, por ejemplo. Pues no Yo no le digo, es el texto del... porque mañana a lo mejor el input label, por cualquier motivo, a lo mejor quiero que sea más grande o más... y modifico ese estilo y se aplica a todo. Antes de pasar a Zeppelin. ¿Qué, ¿Sí? ¿qué herramientas utilizáis de diseño para hacer UI. Nosotros en la empresa Sketch. Ah, vale, Vale, vale gracias. <risa> Por el fondo. ¿Cómo, cómo? Sobre el workflow, ¿cuánto aproximadamente, ya sea en story Points o en día, os cuesta aplicarlo? Ese workflow de diseño previo, de una funcionalidad, vamos a suponer básica, ¿no? Es, Un pop-up. Eh, eso depende de, también del cliente, porque lo que tarda en validar. Nosotros intentamos que sea ágil entre nosotros. O sea, si ellos diseñan, intentamos validarlo antes posible por nuestra parte. Pero cuando llega el cliente ahí, uf, los que tienen prisa validan rápido y los que a lo mejor, no solo prisa, sino que... Por jerarquía o lo que sea, tiene que ir pasando la validación de ese diseño hasta la cúpula, pues... Pero sin, sin tener en cuenta ese cuello de botella. ¿Cuánto podemos tardar en, en total del proceso? Evidentemente sin día. contar el desarrollo, <risas> ni, sin, a la hora de definir una historia simple, ese proceso de workflow, que me ha parecido fantástico, la verdad, pero tengo eh, la duda del de coche que conlleva. Por lo, por lo menos vamos a tardar, ponte que un día por cada cosa, o sea, un día para el análisis... Primero, otro sí, para el con... funcional. Eh, podríamos, idealmente, si fuera muy corto, hacerlo el mismo día, esos dos pasos. Eh, luego X necesita por lo menos mínimo un día para ver qué va a pintar ahí. Eh, ahí ya nos quedaríamos atascados en que el cliente nos valide y no podríamos seguir. Eh, si ya nos valida diseño, pues lo mismo, mínimo, mínimo, necesita otro día para pintar, aunque sea la cosa más sencilla... Y bueno, que por nuestra parte, si sí. sí, todo está guay todo encaja con lo que con los prerequisitos que hemos hablado antes, la validación es, es rápida, es ver un poco si tenemos alguna duda. Oye, ¿esto cómo funcionaría? Pero vamos. O sea, mínimo, mínimo, mínimo En algún caso todos, se ha dado sí. la situación de que sí que hemos tenido que hacer alguna prueba de concepto porque bueno, pues, utilizábamos algún componente un poco complejo que lo que habían planteado pues igual no, no se encajaba mm. muy bien. Entonces, ahí eso se alarga porque entre que preparas esa prueba y Pero ves... cuenta que haciéndolo bien, <risa> pasando por todos, y siendo estricto, entre una y dos semanas, aunque sea muy sencilla la funcionalidad, entre una y dos semanas, cinco o diez días, pasando por todos. ¿eh? Pero también tengo que decir que aunque parezca un coste que siempre nos dicen es que es mucho para algo muy pequeño que te he pedido, a mí me gusta decir siempre que tenemos, no tenemos tiempo para hacerlo bien y si sí tenemos tiempo para hacerlo cuatro veces mal. Entonces yo prefiero ir pasito a pasito y hacerlo en esas dos semanas y gastar ese coste de tiempo y dinero que luego tener que cambiarlo cinco veces y al final no son dos semanas, son un mes porque me lo has cambiado, ha vuelto, me lo he cambiado, no te gusta, no funciona, no lo ha visto desarrollo y al final es un mes. <risa> Eso es lo difícil de hacer entender al, al cliente o al equipo o, o al jefe. Pero es cierto que aunque parezca lento, al final es, es mucho más rápido el coste de, de tiempo que no haciéndolo... Repetidamente mal. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya <ríe> Nos está? comemos el tiempo. <ríe> pues hasta aquí. Pues nada. Gracias. Gracias. Gracias.